En las primeras horas de la mañana, vale decir hasta las 9 de la mañana, hemos tenido ciertos percans con, que, con el congestionamiento en la avenida Butch, en la plaza también de la Butch, precisamente, y, y en la Panamá también hemos tenido un problema, y, y en lo que se ha convertido ahora en el distribuidor, en la en plaza Uni. Pero se, se mantiene la evaluación correspondiente porque hemos con el desplazamiento del personal hemos hecho los respectivos, la, la respectiva agilización del tráfico vehicular. Esto no era como esperábamos, pero sí le ha dado cierta regularidad. Ahora vamos a hacer la evaluación al mediodía también y también por la noche. En función a ello vamos a hacer algunos ajustes que sean necesarios, pero por el momento se ha ido regularizando de acuerdo a lo que se tenía planificado. Nos mantenemos en este tema. A continuación vamos a conocer también la opinión de los vecinos de la zona de Miraflores sobre este cierre de vías. Adelante, Andrea. ¿Cómo estás, Karen? Y hablando sobre el mismo tema, sobre la construcción del viaducto de la Tejada Sorzano, nos encontramos también con vecinos y representantes de los negocios que se encuentran en este sector. Nos encontramos con el señor Edwin Ayabiri, uno de los representantes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la posición en cuanto a esta construcción que se está realizando? Sí, buenas tardes en primer lugar. Bienvenidos. Bueno, miren, nuestra preocupación era de que eh, se, iba a quedar, se iba a quedar en un callejón toda la avenida Simón Bolívar. Y que nosotros, como tenemos nuestros negocios, íbamos directamente a morir. ¿No? Hemos consensuado con la alcaldía, más que todo así eh, directamente con el director del proyecto, que es el ingeniero Solís. ¿Ya? Y el ingeniero Solís, de buena manera, nos ha aceptado de que puedan en este lugar abrir un paso hacia Leyimani, vehicular. ¿no? Evidentemente con eso a nosotros un poco nos ayuda, nos ayuda a que podamos tener un flujo vehicular. Lo que quieren ahora los vecinos es lo primero, seguridad ciudadana. Que hablamos esta mañana con, con un señor de seguridad ciudadana de la alcaldía, un coronel. Él nos ha prometido eh, para los lugares que son peligrosos, nos ha prometido cámaras, nos ha prometido iluminación. Ya, y nos ha, nos ha prometido guardias de seguridad. Yo creo que con eso, digamos, eh, estuviéramos paleados dentro de eso. Pero la gente quiere que entre transporte público por acá. Que me han prometido que lo van a hacer en el transcurso de esta tarde. Pero oh, lo que queremos también es que no tengamos, digamos, muchos problemas con las amas de casa, que puedan estar al medio de allá y tengan que... Andar 300 metros hacia este lado y 400 metros para tomar un transporte público. Entonces, lo que están pidiendo esencialmente es que se aperture lo que es la calle Lima. Sí, que se aperture. O sea, en realidad ya lo, ya lo van a hacer, pero lo que queremos es que entre transporte público por ahí. Han cumplido, han cumplido y de muy buena manera el ingeniero Solís ha cumplido para que podamos pasar por acá los transportes. Con eso estamos ya aliviados pero hay gente que pide el, el asunto del transporte público y más que todo de ciudad, de, de, de, o sea, de seguridad ciudadana gracias. Ciudad. bien ahí está la posición también de algunos vecinos y también los dueños de los negocios que se encuentran en este sector específicamente en el sector del estadio e de Miraflores como le puedes observar acá están los vecinos que también se están pronunciando en cuanto a la construcción del viaducto de la Tejada Sorzano gracias Andrea vamos a estar atentos a este tema a continuación revisamos información desde la ciudad de la...